En la mitología nórdica, varios lobos amenazarían al mundo durante el Ragnarok. Gracias a un terremoto, el gran Fenrir se liberaría de sus ataduras, abriendo sus fauces desde el cielo hasta el suelo, amenazando con devorarlo todo. Tras tragarse a Odín, sería vengado por su hijo Vidar, que sujetaría sus mandíbulas y lo debollaría. Al mismo tiempo, Hati, y Skull, otros dos lobos que habían estado persiguiendo al sol y a la luna, alcanzarían su objetivo. Esto produciría el ennegrecimiento del cielo. Sin embargo, ninguno sobreviviría al nuevo mundo destinado a la próxima generación de dioses.